Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, iniciando nuestro día, este día miércoles, en la gratitud a Dios. Iniciemos cada día dando gracias. Yo quiero invitarlo para que en este momento cada uno cierre sus ojos, le hable a Dios y le diga gracias. Hay muchos motivos para decir gracias. Señor, Gracias por todo, gracias por amarme y por amarme así, tan generoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6 al 14. Hoy la iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, dos de los apóstoles ahí del del grupo fuerte de Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el Padre, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si no me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo llevo con ustedes y no me conoce, Felipe. que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?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 Llevamos tanto tiempo orando leyendo la Palabra y aún no, no, no nos abren los ojos. ¿No crees que yo estoy en el Padre? Por eso Jesús se nos expresa hoy, se nos manifiesta como el camino, la verdad y la vida. Señor, permítenos ver que Tú eres el camino, el único camino. En un mundo de tantos caminos, de tantos cruces, Señor, que podamos descubrirte a Ti como el camino. En un mundo de tantas verdades. Y más en estos tiempos todo el mundo cree tener la verdad, todo el mundo cree dominar la verdad, todo el mundo cree saber la verdad. Señor, Tú eres la única verdad. En un mundo en que todo el mundo quiere controlar la vida, las pastas, el mundo hace el deporte porque hay que dominar, alargar la vida, todo el mundo toma, se hace cirugías y toma tratamientos. Señor, que, que podamos darnos cuenta. Que tú eres la única vida, la vida verdadera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. El Señor los bendiga, los guarda y los proteja Un abrazo para todos. Feliz día, queridos hermanos.